hola bienvenidos a mi canal soy Arbe y esta semana que toca pues una vela de gel eh, para ello que vamos a necesitar pues por supuesto el gel compráis así ya la la cera parafina parafina en gel eh, vamos a necesitar la, el hornillo para calentar este gel eh, necesitamos que alcance una temperatura alta y, y bueno ¿Qué más? Para teñirlo Anilitas líquidas para, para utilizar con este esta vela en gel Vamos a utilizar un molde Esta va a ser nuestra vela central eh, Con este molde, después os mostraré eh, Cómo he hecho estas pastillitas Que después iremos utilizando con la vela central Y bueno también, que no lo veis por aquí vamos a utilizar una pistola de calor vamos allá, no? hemos calentado ya la, el gel la parafina en gel la vertemos en el molde no le echamos anilina a esta va a ser nuestra vela central Ahí escurrimos bien queda un poquito un poquito gomosa esta esta este gel bien ahora vamos a aprovechar y vamos a, a cortar un poquito de, de esta pastilla azul gel en az, eh, con anilina azul porque vamos a echarle una pequeña capita a esta vela central sé si ve un poquito más, sí, un trocito que nos haga una capita, otro poquito más y este trocito y ya nos llega. Mientras esperamos a que vaya enfriando eh, la cera, el gel del molde, voy a ir cortando los trocitos de, de estas pastillas. Vamos a hacer unos pequeños como cuadraditos. No tiene que ser eh, Medidos ni nada Es a, a ojo más o menos Vamos cortando primero en un sentido Y después en el otro Estos trocitos son los que queremos Y lo vamos a hacer con los cuatro colores Primero el naranja Paramos para un ladito Ahora el azul La verdad es que podría haberle echado un poquito menos de anilina al color azul Pero bueno, me gusta este tono Así Pasamos al siguiente color Es una especie de burdeos oscurito No se puede apreciar bien en la imagen el, el tono Y el último: el verde y amarillo oscuro. También podéis hacer la vela con. con, velos, con perdón, con colores más claritos, eh. Aún, aún no está fría de todo. La. La parafina de gel, pero voy a ir calentando ya el, el color azul. Ya lo tenemos, y ahora lo vertemos eh, no sobre un solo punto, sino que en todo el molde, ¿eh? porque con el calor la, el gel de abajo se podría fundir rápidamente, y queremos que quede una capita. Bien, aquí voy a mostraros cómo he hecho las pastillas Tengo la parafina en gel ya fundida Cojo muy poquito, ya veis con la puntita de, del palito Y tiñe muy mucho esta, esta parafina en gel Más clarito, menos cantidad, ya sabéis Pero habéis visto que no le he echado ni una gota y así es como conseguimos eh, los colores Vertemos en el molde Y a dejarlo enfriar Ahora que sí ya ha enfriado este gel eh, La verdad es que no, no cuesta No tarda mucho en enfriar eh. Pero bueno hay que esperar De todas formas eh, Depende la cantidad de gel Así os tardará en enfriar Las pastillas como... En media hora suelen estar frías. El molde este molde ya un poquito más de media hora. Bueno, nos cuesta un poquito sacarlo del molde. Aquí está. Ya veis así de lado que queda la capita azul por un lado y el, el lado transparente por el otro. Ahora que ya está quitado del molde, vamos a ponerle la mecha. Es una mecha parafinada. Recordad, mecha parafinada para las velas de gel. Y la ponemos desde el centro. Empujamos hacia abajo y, y pasa tranquilamente. No necesitáis ayudaros de ningún pincho ni nada. ¿eh? ¿Veis? Empujamos un poquito más que nos pase hasta el fondo. Y aquí está por la parte de abajo le vamos a hacer un un rulito, un tirabuzón. Esto es más que nada decorativo. Ya sabéis, podéis eh, cortarlo, cortar la mecha, el exceso de mecha, pero bueno, a mí me gusta aprovechar y hacerle estas estas tirabuzones Ahora, qué vamos a hacer con la pistola de calor? Pues bien, vamos a juntar, a pegar estos estos cuadraditos en nuestra vela. Para ello Calor, pistola de calor, aplicamos en la base, que veamos que va cogiendo ese tonillo de, de fundirse. Un poquito más, ahora así, pegamos nuestros trocitos y vamos intercalando colores. Ya veis, no es una vela complicada esta Es bastante sencillita Ahora simplemente es rellenar toda la, la vela con estos trocitos ¿Qué deciros? Bueno, llegados a este punto Creo que es buen momento para recordar Darle al like Si os está gustando el tutorial Por los algoritmos, básicamente Eh que más suscribiros suscribiros que que tenemos comunidad y ahí podéis eh, pues bueno dejarme más eh, yo os haré preguntas os eh, anunciaré cosas tendremos un poquito de comunicación seguimos aplicando calor Y ahora como os he dicho, esto ya por toda la vela. Ya veis, así poquito a poco. Ahora les estoy apl aplicando eh, calor por encima de los cuadraditos porque quiero que se que no tengan aristas, que se, las aristas se vuelvan romas así y además por, para poner más ahí le aplicamos por encima bueno esto es como quedaría por una parte sola lo que es eh, los trocitos de, de, de parafina en gel pero voy a mostraros cómo queda completamente cubierta. Y aquí la tenéis. Y además encendida. Bueno, yo creo que es una vela un poquito original, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Todos los comentarios. A la zona de comentarios. Gracias. Chao.